Desde lo que yo entiendo, de lo que yo sé, para mí día a día vivir con la tierra madre para mí es el que nos da el alimento, el existir de todos los días. Eh, la, la tierra madre para mí es vida, es energía, es el que transmite el cosmovisión, eh, lo que nos da a nosotros realmente para, para vivir de una manera de la cual nosotros entendemos. Nosotros como, nosotros como indígenas que somos, yo digo esto porque yo soy indígena 100% puro, nativo de esta tierra, nativo de, de, de, de, de, de, de la cual no me pueden decir que de dónde vengo yo. Porque yo, yo entiendo mi, mi, mi cultura, mi costumbre, eh, mi tradición, y tradicionales, eh, mi, mi, mi, todo lo que es ancestralmente, digamos, de, de mis ancestros, de, de, de, de mi gente. Eh, a mí no me pueden venir a decir que que mira que ustedes, usted viene de tal parte, viene, no, no es de aquí, no es de, de otro, o sea, es de otro lado, no. Este, por lo cual no me puede engañar, digamos alguien que me diga que, que, que realmente estoy de otro lado eh, donde la costumbre de nosotros como indígenas pueden haber puede estar en otro lado pueden estar aquí, pueden estar eh, en otra parte de la claro, del territorio pero mientras que llegamos el mismo clan es, es nuestra gente es nuestros hermanos en la cual yo comparo y lo que entiendo y digo es que eh, eh, toda nuestra gente indígena somos hermanos sangre de sangre de la cual yo siempre lo que le digo es que no se avergüence de ser indígena porque de todo hay pero mira que, que, que es duro ha sido duro y, y, y, y lo que he vivido día a día aquí eh, antes de, de las recuperaciones, antes de, de, de tomar esos encuentros, porque uno ha tenido familia y, y saber que solamente donde está posicionado uno, en la casita, y no tener salida, no tener ese encuentro, es no tener a dónde sembrar. Es decir, uno ya hay solamente que ir a, a, al trabajo, eh, lo que se gana uno a la semana, y venir y, y ahí, comprarse las cosas. Eh, ya, y haciendo todo, todo ese sacrificio, de que llega el, el fin de semana y solamente ya pagar lo que, lo que se va a comprar uno. Pero hay cosas que quedan por fuera y uno dice, ¿cómo hacemos? Y bueno, gracias a, a Sibú, que es nuestro Dios, nuestro Padre, que nos tienes aquí día a día, que nosotros sabemos en nuestra costumbre qué es lo que hacemos por nuestra familia y por nuestra comunidad, por nuestra gente y que día a día ellos viven también en lo mismo eh, antes de, de, de todo esto, de la recuperación que, que hicimos es porque en verdad el Estado el Estado nos, nos, nos debe muchas cosas, digamos el, el Estado es, que, es el que, o sea, mejor dicho, es el culpable porque la, la tierra madre ha sido nuestra y, y ellos violentaron un derecho, ellos violentaron todo eso y, y, y por lo cual le dieron títulos a otras que en verdad ellos tenían que saber de, de, de, de, de todo eso por lo cual nosotros tenemos, tenemos tantos años de, de, de, de aguantar y luchar en esta forma en una crisis que realmente en este territorio hemos sabido. Toda esa crisis, digamos, lo que hemos enfrentado, eh, saliendo afuera, saliendo del lado de la manca, saliendo a los compañeros a Pindeco, saliendo, y viera que ha sido duro, ha sido complicado, ha sido demasiado, tanto esfuerzo que realmente este, ya, dejamos nuestra familia y cada vez que cuando lo dejamos, eh, estamos dejando como, yendo y dejando ese, ese, ese amor que tenemos hacia, hacia los hijos. Hacia la compañera, porque realmente, ya hay, son 15, 22, un mes, más de un mes que ya no, no, no lo ven. Y, y lo cual, este, en verdad, a veces nos quedamos, nos reunimos, y cuando en el momento que no hay trabajo uno dice, ya no, no, o sea, ¿qué hago? Porque no tengo pan de agarrar. Y viera que, que todo esto a raíces de todo esto, ya tomamos este encuentro verdad porque yo como como indina que soy la tierra madre para nosotros es es muy como le digo es, es nuestra madre es nuestro vivir es nuestro comportamiento que tenemos eh, de la cual sabemos por qué, por qué nosotros luchamos día a día por tener lo que es el agua eh, lo que es la, la naciente el bosque, eh, la tierra, eh, que nos da el, el existir, ¿verdad? Ah. Y, y, y vida, que es que todo lo que es, lo que hay alrededor. Usted es recuperador. Yo soy recuperador. ¿Cómo se llama la tierra que recuperaron? Konohu. Konohu. Usted es de Konohu. Yo soy de Conoju. ¿Cuándo la recuperaron? Eh, eso hace. 25 de, de mayo ¿De este año? Del 19 25 de mayo del 2019, 2019 sí. uh -huh. sí. Ya tienen dos años, dos años Y unos meses eh, correcto. Uh -huh. sí. Y han tenido problemas con el usurpador Sí, hemos tenido este problemas Ha llegado a violentar nuestros eh, Donde estamos nosotros digamos este, Quedado en el en el local donde estamos, ¿verdad? donde estamos cuidando, eh, ha llegado y sí viera que se ha dado de todo. Desde, se ha dado enfrentamiento, se, se ha dado insultos, se ha dado, eh, bueno de todo, de lo cual, sí estamos ahí. Eh, se han llegado varias veces, pero después de eso no, no han vuelto, pero se oye por las redes sociales que dicen cosas, pero ya ha estado ahí. Pero sí, como le digo, eh, bueno, a raíz de todo esto, eh, un montón de cosas que ya con los compañeros que en verdad realmente el Estado que nos, que nos ha dado la espalda en todo esto durante más de 40 años, eh, ya Esto se ha venido hablando de, de la recuperación, de la recuperación y nunca se ha dado. Eh, algo que el Estado también se ha da dado cuenta que, que todo esto ya estaba, pero ellos ni aún así no querían y se han hecho la vista gorda, como se dice. ¿Es la primera vez que usted tiene tierra? Es la primera vez, sí. Uh -huh. Es la primera vez con, con, con entrar en esto, digamos, por tomar esto, porque realmente no lo tomo porque yo quiero, porque me nació, sino es porque porque realmente este, ya esto, mejor dicho, es ancestralmente. Y la tierra madre que ya sigue nuestro nada más que el Estado ya nos dio la espalda, como, como se dice, o, o ya nos debía eso. Entonces por eso, este, porque ya tuvo estas marcaciones, ya, ya, ya estaba y, y nada más que nosotros era, bueno, fuimos así, muy llevaderos, como se dice popularmente. Eh, no teníamos más acciones y tomamos porque ya realmente ya, ya, ya, ya era hora, ya era hora de, de, de tomar esto. Por lo cual lo tomamos porque no es que queríamos y tenemos la tierra solamente ahí por querer tenerlo, no. Porque nosotros sabemos qué es lo que queremos hacer con la madre tierra, digamos. ¿Por qué lo tomamos? Y, y, y si muchos se preguntan, ¿por qué esos indios quieren esa tierra si, si no lo trabajan, como dice, es un vago eh, o lo quieren para que se encharral y no? Nosotros, nosotros estamos entendiendo por qué lo queremos, digamos, para qué lo tenemos. Eh, la cual, este, por un lado, me, me, me, me siento contento y alegre porque... Gran Sibu, no, digo eh, eh, Ahorita estamos con toda la energía de lo que no estábamos antes. Porque antes era, como se dice popularmente, era una tristeza. Ahora, estamos con alma y vida mucho mejor que anteriormente. Está bien. Sí. Eh, esto lo, lo hago también porque por la familia, por, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra hija, por nuestra gente. Eh, por los mayores, que realmente me vale mucho, porque los mayores también. Este, estuvieron en esto y nunca vieron y murieron porque fueron como se dice engañados, burlados y todo eso y atropellados porque ya y eso es lo que le dijeron a ellos, ellos ustedes nunca van a ver esto a futuro, nunca va a ver nada y así murieron los compañeros, bueno murieron los mayores y se fueron así y no vieron nada, ahora nosotros como lo más tomamos estos encuentros, pero sí lo que quiero decir es que, que estas son las acciones que en verdad realmente el Estado se da cuenta de todo esto, se ha hecho la vista gorda, se ha hecho de todo y, y nos ha engañado, nos ha violentado y, y, y por lo cual estamos ahorita aquí y aquí subimos este, este, este rato, esta fuerza para nosotros seguir adelante porque la tierra madre nos da, como le dije ahorita, el alimento y un montón de cosas eh, como visión de que tenemos nosotros y vivir con la tierra madre y con la naturaleza, todo con lo que hay alrededor. Está bien, muchas gracias Juan.